Para que haya libertad e igualdad, el mundo rural también debe de contar. En el ámbito rural, donde surge la vida, y es, sin embargo, el más olvidado. Tan solo el PSOE, en sus mejores tiempos, supo acercarse a la gente del campo y captar votantes. Ahora la extrema derecha entra con solo mental la cacería. Y nosotros no hemos hecho aún nada. En las aldeas vivimos casi aislados con muy malas comunicaciones, con una lamentable atención médica, con un transporte público casi inexistente. Por eso, ahora nosotros debemos de luchar por todo eso y porque esto cambie, Debernos, debemos hacernos notar y llegar a la gente del ámbito rural, que tan olvidado ha estado y está. Democracia e igualdad, memoria para el mundo rural y acercamiento político. Nada más. Gracias.